¿Qué haces? ¿Eh? ¿Estás intentando robar el retrete? ¿Sabes lo que nos ha costado instalarlo? Acabamos de poner el filtro y todavía falta portar la toma de agua. Si te lo llevas a ti, no te servirá para nada y a nosotros nos dejas sin el único baño en todo el pueblo. No, no, no. Si quieres usarlo, vienes aquí y lo usas. Nosotros llevamos muchísimo tiempo luchando por tener nuestro propio baño. Además, en la última asamblea conseguimos que todo el mundo se pusiera a currar. Nos pusimos como locos unos mientras cavaban la zanja, pues los otros se ponían a conectar con la red de saneamiento. Ahora solo falta poner las paredes, la puerta para que sea un lugar seguro e instalar el punto de lavado de manos. Además, en el cole están haciendo unos carteles para que todo el mundo sepa cómo utilizarlo. ¡Qué ganas de estrenarlo! Oye, ¿por qué no me acompañas a dar la toma de agua?